De trastornada yo sé que no soy nada me siento una isla desierta y suelto una carcajada mi mente trastornada yo sé que no soy nada buscaba una salida y no sabía que empezaba y no sé en qué empezaba ni de lo que se trataba sentía me elevaba y esa sensación dejaba sentí malignos, esos verídicos, lunáticos, estáticos y un poco erráticos, con estos versos empáticos. También pensé en jalar un pinche gatillo, no tenía miedo de recorrer ese pasillo, hacia el más allá, una mirada lata me acariciaba y me decía que ya me tocaba, que ya me tocaba, me dijeron que solo a un dios se alaba, pero ya fuera no hay nada, o nada se ha comprobado, por eso estoy tranquilo, todavía en ese extraño pasado. ¡Ya! Yeah y es el killer, man sin diablas buscando sus almas, en encuentro mis cielos en, en su aurora del karma, en su vieja plaza, plaza, en una vieja aldea, sacrificios humanos, corazones en calderas, voy contaminando, derrapa toda perversa humanidad, oscuros pensamientos viajando en mi mente de crueldad, su malvada escopeta apunta a su yugular. caminando hacia el infierno me encuentro al maestro, me invita a pasar en su comedero a un festín de asesinos sí, cereales. soy el anfitrión es oscuro calvario, única es la agresión, tradición, coalición, trastornación que me lleva a la perdición, la noche negra, mis venas se llenan de miseria, caballito blanco y de defrago, a mi jefa no habrá remedio y la adicción no acecha, flor de vida voy martirio, cruel vida, vida fina soy el killer y su mente asesina. Salimos de la nada, pura raza malandra la clica está bien pesada, fumamos de la rama de saquete mal viaja, pura buena labia, conectando con pura banda bien pesada, siniestro 99, con el esfaco sobre skiller andamos a la misión, no queremos bajar de ese pinche avión, vámonos para Plutón, malditas drogas, como me traen, no, no, no, sigo padela, no me importan los comentarios, gente pendeja, gente envidiosa, una buena bomba pa' la calle, compa, se juntaron los tres crudos, a la verga a la chota, mi vida loca, loca. inhalo la coca. coca, a mí no me importa la gente, gente envidiosa, no compare que su aquí no vale, van y chinguen a su madre, bola de chavalas somos 13 Entra en este paro seguro que nos salen, tenemos paros en la mil hijos de puta culones Quebramos las patas a los que son chivatones Apuntando a la gente yo les tiro colías De mi barro paso pase pa' que escuchen bien Hey, somos los más locos que en el barro se ven Marihuana siembra cucos que rompen la ley Motherfuckin' valen vergas si y tu puta tropa chingen a su madre, sean quien sean, ya no interesan Ya sabrán esos pendejos que en el bar se la pelan, se la pelan Papá, papá, pa -pa, les escribo mi placa Es fuck, motherfucker Ah, la and and crazy. crazy Buscando so. ladies En low right Baby chef Motherfuck crazy Se Sus Black con la 78 What's up, homie con los problemas de los bichos enemigos Fucking police andamos luchas de cualquier objeto. Quien quiera pleito le tronamos el cuete dándoles muerte Dándoles muerte, dándoles muerte. Y fue el killer Produciendo kill? Siniestro 999, desde la base, es fuck el bueno, desde el infierno. infierno.